Hoy en el Día Mundial del Reciclaje no queríamos dejar de concientizar y de sí. seguir compartiendo historias y dar a conocer a personas muy grosas que trabajan en nuestra provincia desde el lado de la sustentabilidad con mm. proyectos muy interesantes como es el de la licenciada Andrea Najim, a quien ya recibimos y tenemos conectada del otro lado. Andrea, bienvenida. Hola, Andrea, Ella es la dueña de Reciclar. Bienvenida, Andrea ¿Todo bien? Un gusto. Hola chicos, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que me hubiera ido a comer ahí lo que estaban haciendo. Claro, mira, bueno. Te, te mandamos una labiandita, André, Quédate tranquila vale, que te vamos favor, a hacer llegar por una porción. Por <ríe> bueno, André, en principio saludarte, felicitarte, porque hoy en el Día Mundial de Reciclaje, por supuesto, ustedes deben estar de festejo por allí. Y en principio que puedas contarle a los mendocinos de qué se trata tu empresa, cómo es que trabajan en reciclar. Eh, bueno, como decís vos, hoy es el día del, del reciclaje, o sea, es un día que para nosotros es muy importante, sobre todo porque el significado del día de hoy es el tema de poder concientizar a la comunidad, a la gente de la importancia de eh, recuperar los materiales y de hacer una buena gestión de los de los residuos, eh, sobre todo los residuos electrónicos, porque los residuos electrónicos están dentro de lo que se consideran residuos peligrosos mm. y dentro de los residuos sólidos urbanos son los que más crecen, sobre todo por un tema de el consumo eh, no tan consciente y de eh, algunos temas como la obsolescencia programada, que es cuando uno tiene un aparato y de repente dejó de funcionar y no sabes por qué, claro mm. eh, o la moda, que es el caso típico del celular, Pero claro. no, en realidad te querés comprar el último que salió, por más que el que estás usando ya funciona, entonces hay muchas maneras de, de, de hacer que los aparatos electrónicos se transformen en residuos. Eh, nosotros estamos desde el año 2010, en realidad hace 12 años, empezamos uh -huh. este proyecto en el año 2008 con, con mi hermano, uh -huh. eh, y desde el año 2010 que nos constituimos como empresa, así que ya llevamos 12 años en este rubro, eh, y lo que buscamos justamente, eh, nosotros somos empresa B, somos empresa de triple impacto certificada, eh, que los residuos electrónicos no terminen en un basural de cielo abierto, entonces... Uh -huh. eh, lo que buscamos es que tanto las empresas como las organizaciones eh, públicas, dentro de ellos obviamente los municipios a través de las personas como cada uno de nosotros que lleva sus residuos electrónicos a, a un punto limpio, eh, tomen conciencia de que es importante que este tipo de residuos sean tratados de manera eh, sostenible y okay. por empresas que están habilitadas. Uh -huh. Andrea, recién comentabas que son residuos peligrosos los residuos tecnológicos. Quizás parece obvia la pregunta, pero me parece importante remarcarlo. ¿Por qué son peligrosos? ¿Cuál es la consecuencia que pueden traer uh -huh. depositarlos en cualquier lugar o con la basura común, como le decimos? Sí, muy buena tu pregunta. En realidad, son peligrosos no, porque nosotros estemos ahora con la compu o que estemos con un celular y pase algo, uh -huh. sino en el desmantelamiento. Entonces, lo que hay que velar es que esos aparatos porque tienen en su, cuando uno desarma los aparatos, muchos de ellos son eh, peligrosos porque tienen componentes peligrosos, como plomo, cadmio, tierras raras, o muchos plásticos eh, también tienen bromados, entonces tienen que ir a una industria que haga su separación de manera correcta y además que terminen o en disposición final o que terminen en la empresa que los va a recuperar como materia prima. Entonces muchas veces uno dice, bueno, a ver, si en realidad esta computadora sirve, la voy a dejar en la calle, alguien se la va a llevar. Y ahí entra todo un proceso informal en donde ese que alguien se la va a llevar eh, termina en un basural de cielo abierto. Porque sí, Pero... alguien se la lleva, saca lo que puede sacar, Quizá el proceso de sacar lo que pueda sacar para vender, como el cobre, ponele algo de cobre, porque tampoco uh -huh. es que sale mucho, eh, o quema un cable, entonces se contaminó a esa persona, contaminó el lugar donde estaba, uh -huh. y eso termina en un basural contaminado. Entonces, es muy importante hoy justamente entender esto de, el, de la disposición correcta. Bien, perfecto. Y cuando decimos residuos electrónicos, quizás, bueno, pensamos en lo más inmediato, lo que más usamos ¿Tengo? el celular, esa compu vieja quizás, uh -huh. eh, pero... ¿Qué otros elementos podemos mencionar, André, como para abrir quizás un poquito el abanico y darnos cuenta la cantidad de estas cosas que tenemos en nuestra casa? Totalmente. Por ejemplo, en el cajón de los, del abandono, <risas> el cajón de los cables y de los cargadores viejos, o la cantidad de cosas que hemos tirado a la basura por error y que decís, no, pará, si esto podía ser destinado a otro lugar, de otra manera, podía tener un, un segundo uso, una nueva vida. Mira, todo lo que sea aparato electrónico y eléctrico que funcione con enchufado, que funcione con algún tipo de energía o con una batería, se considera que el momento que lo dejas de usar eh. porque se rompió o porque ya no lo usas más, pasa a ser residuo electrónico. Bien. Así que como bien dijiste, estamos rodeados de aparatos uh -huh. electrónicos. Si uno piensa en su casa nomás, todo lo que tenemos, aladera, eh, qué sé yo, secador de pelo celular, eh, aspiradora, el teléfono o sea, estamos rodeados por aparatos electrónicos, por eso dentro de los residuos sólidos urbanos es el que más crece además Bien. Bueno, y André me gustaría que nos comentes brevemente cómo es esa, esa cadena cuáles son los eslabones que integran el proceso que ustedes hacen en reciclar porque, ¿de dónde es que, que reúnen todo este material? ¿la gente de dónde puede acercarlo? y después, ¿a dónde es destinado? ¿qué hacen con todo eso? Bueno, nosotros recibimos los materiales de, ya sea de empresas y de organismos públicos y de los municipios. ¿Cómo los recibimos? Y los recibimos en nuestra empresa o a través de, eh, con, solamente con los ciudadanos, los puntos limpios que tienen los municipios que eh, trabajan con nosotros y que han, desde estos años, tomado conciencia de que es un residuo sólido urbano y que tienen que uh -huh. hacerse cargo del residuo del ciudadano que forma parte de su municipio. Bien. Una vez que nosotros recibimos esos eh, aparatos, equipos, bueno, van a distintas, tienen distintos caminos, digamos, la mayoría va directamente a ser des desam desamblado, desmantelado. Solamente un 1% nosotros recuperamos Justamente porque lo que buscamos es que el, la vida útil del equipo siga funcionando, entonces eh, normalmente reensamblamos algunas máquinas o recuperamos algunos materiales para que puedan formar parte quizá de otro equipo, para que este se pueda ser reutilizado, pero la mayoría de los materiales se, se desarman absolutamente todos, se separa y va a otras industrias que Bien. recuperan esos materiales como materia prima. Perfecto. Eh, Después tenemos otra unidad de diseño que en estos años, porque en estos 12 años, ahora parece muy común el tema del reciclaje, pero hace 10 años, 12 años, nadie reciclaba y menos claro. residuos electrónicos. Entonces, en el 2014 también creamos una unidad de diseño en donde con distintos materiales que en ese momento no podíamos encontrarle, digamos, un partener, sí. eh, terminaban en el basural, entonces queríamos, eh, hicimos distintos productos, por ejemplo... Eh, justamente ahora, este año, empezamos, nosotros estamos en 2014 con esta unidad, pero empezamos a producir con colecciones, con distintos diseñadores y diseñadores eh, de la provincia y eh, hacer la producción con eh, personas que eh, forman parte de, eh, de una organización, en realidad que forman parte con, junto con el ARCA que son el que cerca productores con consumidores y gracias a ellos pudimos empezar la producción con, con los productores locales. Uh -huh. eh, y de paso aprovecho justo vi la placa ahí para invitarlos, hoy estamos de festejo, nosotros estamos en Guaymallén, nuestra empresa, y justamente con la Municipalidad de Guaymallén estamos haciendo un encuentro del día del Reciclaje en la Plaza eh, de ahí en la Casa de Libertad, la Plaza del Reencuentro, uh -huh. eh, en donde también ofrecemos visitas eh, guiadas a la empresa que previamente se tienen que anotar. Bien. Y además hay todo un evento de otros emprendedores, están los recicladores urbanos, eh, hay charlas de tema de compostaje, de reciclaje. Así que aquellos que están en Guaymallén, los invito a que se acerquen y el que quiere venir de otro departamento también. Pero justamente hoy estamos eh, festejando este tema de concientizar. A la comunidad, lo importante y la responsabilidad que tenemos cada uno en el tema del reciclaje. Por supuesto. Andrea, la verdad que ha sido un placer enorme conocerte, poder charlar con vos y esperamos que tu mensaje haya llegado a todos los mendocinos por que supuesto. nos están viendo hasta ahora, sobre todo en el Día Mundial del Reciclaje. Ponernos las pilas y hacernos ca cargo de lo que consumimos. Uh -huh. Pensar en primera instancia qué consumo, por qué, qué descarto, cómo, para, para hacer de este planeta un, un lugar habitable. Totalmente, ¿no? más consciente. A muchos años por delante. Andrea, te mandamos un gran saludo Feliz día del reciclaje Gracias, un placer Muchas gracias Eso grande, hasta luego Gracias, hasta luego No, la verdad que es súper interesante, interesante Lo que hacen en reciclaje Totalmente. Cuando uno viste toma conciencia Te das cuenta ¿Qué me tengo la cantidad que poner elementos las que con tenés esto. en la casa uh -huh. Cargadores, planchitas, secador de pelo Mil elementos que a veces Demandos, uno descarta y no, descarta. no es consciente Tal cual Farrísimo. Y también esto me lleva a, a pensar un poquito en cómo, cómo nos lleva a puestos esta, esta vorágine, este consumo que, que no para ¿Sí? Que este celular el día de mañana no sirve más Porque sale otro mejor, porque deja de funcionar Y como consumidores solo... sí, Están todo el tiempo activos Sin es impresionante Es así